Bienvenido a nuestro canal Aprende a tocar piano de oído fácil y rápido. Hoy te tengo un invitado especial que nos va a dar una clase magistral acerca de los arpegios. Saludos a cada uno de los seguidores de este canal de YouTube, eh, de mi amigo Orlando, eh, aprender a tocar piano de oído. Realmente le voy a enseñar algunos tips de algunos arpegios para principiantes. Yo espero que a ustedes les gusten y no se vayan. Ok, entonces ahora estamos en el piano, ya después de mi hermano Orlando haberme presentado, le voy a hablar acerca de, eh, de los alpegios. Los arpegios no son más cuando las notas son tocadas una después o detrás de la otra. Hay muchas personas que tocan realmente con acordes y las canciones les salen muy bien, no obstante de que en ocasiones, dependiendo de la canción, eh, yo canto, también me gusta tocar eh, en acorde, son muy lindos. Combinado. Pero yo sé que hay muchos eh, de los seguidores de este canal que están aprendiendo, eh, son principiantes, y, le, y yo sé que... A lo mejor ya se saben algunos acordes, ¿verdad? los acordes mayores, menores, pero en el momento de tocar eh, una canción, pues no tienen como la idea de cómo dibujar, de cómo realmente eh, hacer que la canción es, le, le, eh, se la escuche más llena, ¿no verdad? Para eso son los arpegios, ¿eh? Cuando te toca un arpegio, eh, puede ser... Eh, la diferencia ¿eh? cómo le suena la canción usted, no es necesario que usted esté con, con una batería con un bajo simplemente cuando usted aplica estos arpegios que se logran a través de la mucha, de las muchas prácticas pues el piano eh, se escucha ¿no, ¿verdad? con un sonido eh, más ancho más lleno entonces simplemente hay una regla de alpegio que realmente ustedes lo pueden aplicar a sus canciones simplemente lo que tienen que hacer es repetir el mismo acorde que usted utiliza en la canción que usted ca vaya a cantar o la canción que que vaya eh, a cantar en tal evento o tal actividad eh, por ejemplo se lo voy a dar, por ejemplo, una secuencia para que vean cómo luego funciona, cómo luego se escucha. que repito, ¿no, ¿verdad? el mismo acorde que estoy utilizando en la mano derecha do no mayor, repito, repitiendo el acorde, en diferente octava ¿verdad? luego voy a fa se voy a hacer nuevamente pueden ver que es fácil os repito se escucha mejor y más llena que si te lo hicieran por ejemplo así de esta forma y puedo poner también otro tipo de, de alpegio, ¿no, verdad? pero ya se necesita un poco más de práctica ¿verdad? lo puedo hacer más largo Entonces, si declaramos alguna canción, pues con la mano derecha, eh, eh, usando eh, esto mismo, eh, estos mismos acordes, ¿no, ¿verdad? Tres acordes, estamos usando do mayor, eh, fa mayor y sol mayor, podríamos hacerlo así. una regla, te lo puede aplicar eh, en cualquier tonalidad y le va a sonar a sí mismo. Tanto como en mi mayor. de que fácil simplemente lo que estoy haciendo es repitiendo los mismos acordes buscándolo una nota después de la otra simplemente lo que estoy repitiendo el acorde de mi mayor igualmente voy a la mayor hay muchísimas canciones que son tocadas en albergios. Yo era uno de los seguidores de, de este artista, Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Aquellos seguidores que son cristianos, que conocen las canciones eh, de este artista, sé que han escuchado algunos temas. Son canciones que son tocadas arpegio mayormente sus introducciones por ejemplo como esta también son canciones que son tocadas en arpegio y realmente lo que se necesita es una práctica constante para dominar estos arpegios más adelante ya cuando ya Usted se, se aprenda lo que son eh, las armonías más avanzadas utilizando lo que son la, las séptimas, ¿no, ¿verdad? Por ejemplo, Do, Fa, Sol o Do. O lo podemos hacer, le en preparación. le ha enseñado esto, luego el sol le ponemos su séptima luego al mi menor le ponemos su séptima, ¿verdad? la menor le ponemos la séptima y re menor le ponemos su séptima y luego a sol séptima y terminamos con la séptima mayor, la primera con la séptima mayor Solamente vamos a utilizar lo que es la primera y la cuarta con séptima mayor. Le volvamos a la quinta, ¿no ¿verdad? Con la séptima dominante. Vamos a la tercera. Séptima menor. Y sexta. Séptima menor. Segunda. Séptima menor. Y volvemos a la quinta. Séptima dominante entonces al tono central pero con la séptima mayor entonces serían así ¿Hola? muy bien entonces si queremos aplicarle lo que vamos a utilizar los mismos o sea los alpegios de los mismos de los mismos acordes que nosotros estamos utilizando por ejemplo qué fácil y cómo se ven realmente estos acordes cuando lo tocamos con estos arpegios y podemos realmente entonar una canción o con el mismo piano para que ustedes vean Entonces mis amigos eh, seguidores de este canal eh, de YouTube de mi mago, mi hermano Orlando aprender a tocar piano de oído. Yo espero que este video sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Pues gracias. Soy Orlando Maldonado y esto es aprende a tocar el piano de oído fácil rápido pero recuerda nunca será tan fácil aprender ¿no? nunca será tan rápido hay que practicar hay que trabajar así que nos vemos en una próxima y gracias por tu atención un saludo